Aquí tuvimos una situación el domingo pasado a eso de las 5 y algo de la mañana, que el sereno era el que estaba en ese momento cuando sucedió. Le prendieron fuego al escritorio con los archivos, ahí se quemó el libro de la asistencia, el libro de las sumaciones con las renovaciones a lo mejor pensaban que estaban los de las eh, defunciones pero eso no se deja aquí porque no hay seguridad eh, prendieron todo lo que era el escritorio, el sillón eh, sacaron fuera todo los adornos, los floreros eh, vinieron tres yo estaba para allá atrás y cuando lo encancé ver, eh, me quedé para allá y estaban quemando la, la oliva allá atrás. no, ellos andaban con Só tem uma y, y capuchado.